En el procesador de texto OpenOffice en muchas ocasiones vamos a incluir imágenes y tablas. Entonces vamos a ver la importancia para facilitar la gestión de las imágenes y tablas en el documento de ponerles eh, nombre, vamos a, vamos a poder renombrar las imágenes eh, y las tablas dentro del documento. También vamos a ponerles un título que será visible en el propio documento y vamos a ver pues algunas opciones de configuración de tablas. Para ello vamos al documento con el que estamos trabajando el currículum. En este documento ya hemos incluido una serie de tablas. Están dispuestas en, en la parte de contenidos. En la parte de contenidos tenemos diferentes tablas. Entonces cuando accedemos a las propiedades de la tabla vemos que en la primera pestaña, en las propiedades, tienen un nombre, por defecto la la, el nombre que se les aplica tiene una, una numeración consecutiva, tabla 1, tabla 2, tabla 3. En nuestro caso ese nombre no es significativo y entonces nos va a interesar pues, eh, renombrarlas por un nombre que esté más de acuerdo con el contenido que vamos a incluir en esa tabla. Entonces, en este caso, la tabla que estamos, eh, con la que estamos trabajando es la que tendría la formación académica de estudios oficiales. Entonces, vamos a poner estudios oficiales como nombre de la tabla. Aceptamos. Y también nos sería interesante ponerle un título... Eh, que utilizaremos después eh, o que va a ser visible también en, en los índices de tablas Entonces, eh, botón de la derecha sobre la tabla, sobre cualquier celda de la tabla Seleccionamos título y dentro de lo que sería categoría tabla Vamos a poner estudios oficiales realizados no tiene por qué coincidir el nombre de la tabla con el título, aunque tienen que tener, pues, por lógica, un contexto común. Aceptamos. En este caso, pues, el pie de tabla lo pone en la parte inferior. Si quisiéramos que el, el, la numeración de tabla esté en la parte superior, tendríamos que indicarlo. Vamos a hacerlo en esta tercera tabla. Botón de la derecha. Título en la posición, por defecto nos las va a poner siempre debajo, vamos a decirle que encima de la tabla y aquí en el título vamos a poner otros estudios con certificación. Aunque aquí sale tabla 1, la numeración la va a gestionar automáticamente el procesador de texto y va a renumerarlo con el valor que le corresponda aceptamos, ahora aquí nos lo ha puesto como tabla 2 y si a esta otra tabla anterior le añadimos también el título veremos que se van a actualizar esas numeraciones de forma automática, igualmente si las cambiáramos de posición la numeración ya la gestiona siempre el procesador de texto y el usuario o el editor del documento pues ya esa parte no la tiene que, que actualizar. Aquí pondríamos otros estudios oficiales. Vamos a poner el, pie, el, el título de la tabla encima de la tabla y aceptamos. Entonces vemos que automáticamente la primera tabla es tabla 1, la segunda que hemos puesto, que en el momento de poner el título era la tercera, ya la ha renombrado como 2 y la otra la ha renombrado como 3. También podemos poner títulos y nombres a las imágenes entonces aquí en este caso se supone que tendríamos una foto de la persona a la que le corresponde el currículum en este caso eh, si ponemos vamos a ponerle un nombre entonces en el, el nombre de la imagen por defecto ahora tiene gráfico 1 pues vamos a poner nombre Inter, del interesado y aceptamos y si ahora le ponemos título, botón de la derecha, insertar título aquí por defecto las imágenes les va a poner siempre ilustración si queremos, si quisiéramos poner fotografía vemos que ese rótulo no existe en los valores que hay por defecto entonces tendríamos que escribirlo directamente entonces vamos a poner fotografía, fotografía y vamos a poner el título de aspirante al empleo. Aquí nos sale lo que va a salir en ese título y la posición de las, del, del título de las fotografías siempre va a ser eh, inferior. Aceptamos y ahora nos pondría pues ese, ese rótulo si incluimos otras imágenes en el documento pues vamos a imaginar que en los diferentes puestos de trabajo que pudiera aportar alguna imagen o alguna fotografía pues a modo ilustrativo vamos a coger imágenes del Personas. vamos a coger imágenes que tenemos en la galería entonces vamos a incluir pues, una imagen pues, de un pintor ajustamos y vamos a incluirle un nombre damos doble clic a la imagen vamos a poner pintor aceptamos Botón de la derecha, vamos a incluirle un título y ahora como ya hemos incluido el, el rótulo de fotografía anteriormente en este documento, pues ahora ya nos sale como una opción seleccionable. Entonces ahora ya simplemente pues, pondríamos el título que quisiéramos, trabajando, traba, trabajando, de pintor, vale. aceptamos y si queremos incluir, vamos a poner esta un poquito más abajo, si queremos incluir aquí otra fotografía, lo que sería otra fotografía, ajustamos el, el tamaño la situamos antes de la anterior ponemos el nombre está con un ordenador, pues vamos a ponerle programador aceptamos y vamos a ponerle un título de fotografía y programando aceptamos entonces vemos que lo que es esa numeración de las, de las diferentes eh, fotografías pues ya lo va a gestionar automáticamente el procesador de texto. Esta la ha renombrado como 2, esta la ha renombrado como 3. En el caso de los carnes de conducir que teníamos ya incluidas unas imágenes, vamos a renombrarlas. A esta vamos a ponerle moto, a esta vamos a ponerle coche y camión. Y vamos a ponerle título y ahora elegimos ilustración. Entonces dentro de la ilustración simplemente ponemos moto, ponemos título, ilustración, coche y ponemos título, ilustración, camión. En el momento que tenemos las fotografías incluidas en el documento, aquí en el panel de navegación, en las imágenes pues nos tienen que ir apareciendo y de hecho pues las, las tenemos ahí. En las tablas tenemos que recordar que es importante, aparte del de formato y la estética que nosotros queramos aplicar para remarcar o para enfatizar pues, las diferentes parte de la, partes de la tabla, lo que son cabeceras y lo que son finales, eh, lo que es el salto de página, tenemos que eh, pensar que en muchas ocasiones las tablas se van a ir desplazando y tenemos que tenerlas configuradas para que se automatice esa replicación o esa repetición de los encabezados de columna, esas filas de encabezado que se repitan de forma automática en el momento que saltamos a dos páginas. Eh, para eso recordamos que se hacía desde las propiedades de la tabla flujo de texto, repetir encabezado y seleccionamos la o las filas que queremos que se repitan en las, diferentes, en las diferentes páginas y así o bien porque se amplía el contenido de la tabla o bien porque se amplía el contenido alrededor de la tabla pues puede ocurrir que esta tabla quede entre dos páginas y los encabezados eh, con esta con esta repetición automática pues van a hacer siempre más legible el contenido de la tabla. A continuación, en el siguiente vídeo vamos a trabajar con las tablas de contenido.